El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha visitado hoy los trabajos de acondicionamiento que se están acometiendo en el entorno de la calle Santa Elena para mejorar la movilidad en la zona. Ha explicado que es una actuación que da respuesta a las demandas que nos habían trasladado los vecinos por el deterioro que presentaba. ...la pavimentación y la dificultad para acceder a los aparcamientos... ...y ha precisado que se enmarca en el plan de regeneración urbana... ...que comenzó la semana pasada... ...y contempla más de una treintena de obras civiles... ...en calles y avenidas de San Pedro. Nos encontramos en la calle Santa Elena... ...es decir, en la zona eh, noreste de San Pedro de Alcántara... ...justo por encima de la avenida Fuente Nueva y el... ...y el Elena Benítez... ...y en principio dentro del plan de regeneración urbana... ...que como recorda, recuerdan, hemos iniciado de la semana pasada... ...con más de 30 actuaciones en obra civil... ...en las distintas calles, plazas y avenidas de San Pedro Alcántara... ...vamos a actuar en un, en un barrio, en una zona... ...que los vecinos nos reclamaban su mal estado... ...el mal estado, el deterioro de la pavimentación... ...el acceso, a, el acceso también a los aparcamientos... ...porque aquí hay mucha... ...muchas viviendas que podemos decir... ...o son casas adosadas... o ...son viviendas unifamiliares... ...y realmente tiene una problemática... En esta, ...en esta calle Santa Gema, ...que tiene una longitud de 205 metros... ...y la actuación se hace en 609 metros cuadrados... ...tiene un plazo de ejecución de un mes y medio... ...y un importe de 48.300... ...y en principio la actuación fundamental... ...es que ante el deterioro de la pavimentación... ...lo que vamos a realizar... ...es pues levantar todos los paños de acera que se encuentran en mal estado... Eh, ...utilizar también un mallazo que se está haciendo la demolición... Un mallazo, ...un mallazo con el correspondiente hormigón... ...y posteriormente una nueva pavimentación... ...que bien va a ser eh, terrazo bicolor... ...como el que está utilizándose ahora... ...pero la principal novedad es la utilización... ...de en las zonas de entrada, aparcamientos que ahora mismo realmente no están, no están preparadas con esta, este tipo de solidaridad persistente para el paso de, de vehículos, pues instalar una pavimentación rebajada con ado, adoquín, adoquinada. ...y a su vez también pues en todos los pasos de cebra... ...en todos los pasos de peatones que nos encontramos... ...que no se cumple la normativa de accesibilidad... ...pues también realizan los correspondientes rebajes... Con, ...utilizando la pavimentación eh, táctil... ...es decir que realmente es antideslizante... ...y la verdad es que es muy importante... ...el aparcamiento de... ...el aparcamiento en la zona izquierda podemos decir, de bajada, se va a cambiar todo porque se encuentra ese apartamento en un mal estado, con una solería de hormigón muy deteriorado y se va a pavimentar, se va a faltar completamente y, lógicamente, es una actuación que, fundamentalmente, es lo que, que tiene como principal objetivo, como decíamos, por un lado, mejorar la movilidad peatonal la accesibilidad, cumplir con las normativas vigentes y, por otro lado, pues lo hace una empresa local, una empresa de San Pedro Alcántara, ...en este caso, Palacio San Millán... ...y para nosotros es muy importante... ...porque además genera... ...actividad económica, genera empleo... ...y sobre todo al sector de la pequeña construcción... ...de nuestra localidad... ...pues realmente también le significa... ...una ayuda importante desde un punto de vista económico... ...y ese es el, funda el fundamental objetivo con esta reactivación... ...la es generación urbana... ...mejora de nuestras calles, mejora de nuestras avenidas... ...pero fundamentalmente también... ...inyectar partidas presupuestarias municipales... ...para que puedan subsistir y que realmente puedan superar... ...la crisis que estamos sufriendo ahora mismo... ...a nivel económico". ¿Alguna pregunta? Si queréis, os enseño la, la actuación. Es decir, fijaros que se actúa. Es decir, son las distintas, decir, las distintas zonas que se actúan. Lo que está en color así, burdeo son las zonas adoquinadas, que son los accesos a los aparcamientos. Fijaros que hay mucho acceso a aparcamientos en de esta vivienda. Se llama adaptar. Todos los circuitos peatonales con los rebajes de acera. Y esta zona de color celeste es el aparcamiento que yo os decía que principio se va a asfaltar completamente con mezcla bituminosa como el resto de la calle y, y demolemos ese hormigón que lleva mucho tiempo y que realmente no le da unidad a la calle. Más adelante les tengo que decir que vamos a empezar la otra calle, es decir, la calle Santa Gema y también nuestro objetivo de cara ya al próximo año es también mejorar la eficiencia energética y poder sustituir ...este alumbrado, que ahora mismo es con tecnología tradicional... ...por tecnología LED... ...que es lo que estamos haciendo en distintas zonas de San Pedro de Alcántara ...y la idea es empezar en máximo un periodo de 10 días, 12 días... ...la otra calle, que es la calle Santa Gema... ...y, y vuelvo a repetir, hasta ahora hemos dicho... ...que íbamos a empezar unas 30 actuaciones... ...el Plan de Regeneración Urbana... ...pero seguimos redactando proyectos... ...seguimos intentando esa partida... ...que se aprobó con el reparto de Tesorería... ...y probablemente nos dé tiempo antes del final de año... ...llegar a 40 actuaciones... ...porque realmente las necesidades en San Pedro de Alcántara... ...son múltiples ¿no? ...y ¿qué ocurre? ...que cuantas más presentamos... ...más vecinos nos dicen que sus calles están mal estado, ...y por tanto nuestra obligación es intentar mejorar... ...la calidad de vida de los vecinos... ...y hacer un San Pedro mucho más amable... ...mucho más habitable... ...y sobre todo que resolvamos... ...pues los pequeños problemas que generan muchas veces... ...problemas de accidentes, de caídas... ...y que para los vecinos son muy importantes".